Hola, hola, bienvenidos eh, al horóscopo de Géminis de esta semana de Sol, Ascendente, Luna. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de 8 para ustedes, mis lindos geminianos. Recuerden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo, mi gente linda, su canal Cosmos Angelical. Ahora vamos a ver la carta que nos ha salido, es la carta de la creatividad ¡Qué hermosa carta! Porque bueno, esto es la expresión pura de un Géminis. Súper creativo, talentoso, no solamente para la comunicación, sino para todo lo que venga del mundo de las letras, de la filosofía, del pensamiento. Es una semana en donde si bien sabes que venimos de una luna llena en el signo de Tauro, la semana comienza con la luna pasando por tu signo. Puede ser que te sientas un poco más emocional, un poco más eh, inspirado, tocado por la energía femenina, la luna, inspirado por lo que viene eh, de la luna, de las constelaciones. Así que aprovecha de plasmarlo, ya sea a través del arte, del dibujo, de la escritura, del canto, como te guste a ti, como tú lo prefieras. Pero bueno, es un lindo tránsito para que lo aproveches. Vamos a ver ahora el tarot de Osho, cuál es el mensaje, perdón, el tarot de Rider White, cuál es el mensaje que tienen para ti esta semana. Semana del 1 de noviembre. Y bueno, no puede ser un horóscopo si no hay. No puede ser un horóscopo de Géminis si no hay. Espadas por allí que nos hablen del pensamiento y de la comunicación. Es una semana sin duda bien agitadita en el sentido de que, mira, tenemos el 5 de, de espadas que nos está hablando de una comunicación cortada, de algo que se hizo o que se dijo y que nos, tra nos está trayendo a nuestra vida eh, efectos secundarios, ¿no? efectos eh, contraproducentes, como cuando tomas un medicamento. Sin embargo, es una semana bastante eh, emocionalmente bastante revuelta, no solamente porque la luna está todavía en fase llena, sino porque hay algo en tu comunicación que de repente aún no te has dado cuenta, que tienes mucho poder, mucho don de mando, la gente te busca como, como un apoyo eh, emocional muchas veces, la gente te busca para, dar, para recibir un consejo de tu parte, porque tu opinión es muy valorada, pero tú no estás valorando tu propia opinión, tú no estás, o muchas veces te ha pasado de que Vale más la opinión del otro que la propia tuya de tus planes, de tus proyectos, de ti mismo. Es una semana simplemente para empoderarte, para sentirte bien. ¿Cómo lo vas a hacer? De la manera más creativa que sabes hacerlo. Hay cosas rápidas que vienen para ti. Yo te diría que también hay una persona que viene, y lo digo por el caballero de, de oro, que viene con un regalo, con una invitación, con una propuesta, aprovechala. Aprovechala porque esto te va a ayudar a salir un poco de esos espacios cuadrados, esa rutina que te has hecho y que te va a ayudar a darte cuenta de muchas cosas, de tu manera de comunicar, de tu manera de ser en grupos o con amistades. Me encanta la Rueda de la Fortuna porque nos augura eh, una semana bastante, bastante movida y con cosas rápidas. La carta del 9 de oros también nos está hablando de un bienestar, nos está hablando de abundancia, de riqueza, de sentirse bien, sobre todo de sentirse y estar bien, como una reina ahí en sus viñedos. Entonces, si bien eh, el tema de, de la autoestima... Si necesitas la ayuda de un coach o de un eh, tutor, de un psicólogo, te diría que búscala porque esto te va a ayudar a que pases por un proceso increíble en donde dones y talentos van a ser descubiertos. No es un proceso de solamente una semana, es un proceso largo, pero... Que promete resultados. En la parte de la salud. Ahora, ahora te saco estas cartas. En la parte de la salud. Yo te diría que aunque se ve muy buena salud. Pues tenga cuidado con dolor de cabeza. Con gripes. Sobre todo por las cosas que no se han dicho. Que te puede dar un poco de gripe. Y en la parte económica. Me encanta. Porque si sí, Después de tanto como luchar. Y después de tanto. Eh, buscar y buscar. Llega un dinero muy esperado o un empleo, un trabajo que llega para ti súper eh, bien eh, remunerado. Ahora sí, vamos a ver las cartas del tarot, de la magia sexual para las personas que están casadas, en parejas y solteras. Entonces, lo primero que nos sale, el carro. El carro, el 10 de oros y para los solteros la emperatriz uh -huh. esto promete entonces para las personas casadas nos sale el carro que ya nos está eh, diciendo de que hay movimiento hay viajes hay acción hay toma de decisiones en la relación puede ser que la relación aumente llegue a otro nivel o puede ser que también te tomen la decisión de comprar un bien inmueble Juntos, de hacer una inversión juntos se ve una semana bastante placentera el 10 de copas pues perdón de oros nos habla de estabilidad de bienestar y el carro eh, siempre augura éxito entonces es una semana en donde mira 9 de oros 10 de oros caballero de oro la rueda de la fortuna aquí se va a estar moviendo la energía sexual y la energía del dinero, hay una conexión con el chakra 1 y con el chakra 2 muy importante para eh, atender sobre todo a nivel relacional, aprovecha esta energía porque es una energía de bastante producción, luego para las personas que están solteras la emperatriz nos habla de Tomar un poco de, de cuidarse, de tomar conciencia de tu, de tu estado corporal, de quién eres tú, cómo te desenvuelves tú con tus amigos o en las relaciones. Me encanta también porque ella tiene el escudo bajo. Entonces está, aunque tiene las piernas cruzadas, de alguna manera con su pecho habla de que está receptiva. Si bien las piernas están cruzadas y esto puede significar un no, en su pecho y su chakra corazón están receptivos. Te la voy a mostrar. Y nos habla de tomarse un tiempo para uno mismo. Sentir tu propia conexión sexual, tu propio placer, antes de dárselo a otro. Además, recuerda que viene con el 5 de, de oros entonces lo mejor es cuidarte un poco protegerte, quererte, amarte ¿cómo hacerlo? con masajes con cosas lindas para ti con ir a una terapia psicológica, una terapia que te ayude a elevar tu autoestima tu amor propio porque cosas rápidas se van a estar dando definitivamente tú no vas a estar soltera o soltero por muy poco tiempo, esto, esto es una energía que eh, como el dominó cuando lanzas una pieza, se va todo en cadena. Entonces, vamos ahora a sincronizar las cartas para el signo de Géminis. Tú haces una pregunta y vamos a ver cuál es el mensaje que te dan. Estas cartas son de preguntas y respuestas. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ti. Y nos sale la carta de la abundancia. Esta carta está espectacular. Creo que no hay ni siquiera que explicarla. Porque, bueno, nos están augurando o prediciendo abundancia. Y viene de esta, de este 9 de oros, 10 de oros, caballero de oro. Bueno, ya les he dicho que es una buena semana para el dinero, para los planes eh, de inversión. Y... Sí, para eso. Ahora vamos a sacar las cartitas de Ho'oponopono, de la técnica hawaiana. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y la carta que nos sale es, yo acepto, todo es perfecto. Yo acepto, todo es perfecto. Bueno, mi gente linda de Géminis, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado, regálame un me gusta, comenta, compártelo. Y bueno, ya nos estaremos viendo en próximas semanas, o en próximos videos, perdón. Recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Muchas gracias. chao chao